Dizagul en Dizashita dice, hay Dizagul, para los que están, los que no hablan Dizashita uh, y hablan Dizashtil, que es español, ahí dice nuestra lengua antigua y la lengua Dizashita. Primero, muchos dicen que es Dizazá, Dizazá, Dizakika Nevenigulás, o Dizakika y bueno, pues esta lengua ancestral, y como les decía, a nosotros al menos nos llamaron Zapochtlis, los Nahuas, ¿no? Indagando con varios compañeros, la palabra pochtli viene de negocio, de comercio. Y bueno, ustedes se conocen, ¿verdad? ¿Cuántos no venden café? ¿Cuántos no venden pollo? Y bueno, en fin, todas las variantes de esta lengua tienen, tenemos esta característica, somos comerciantes. Estamos haciendo algo, pero siempre estamos negociando. Y yo creo que eso fue lo que vieron los, los nahuas en aquel momento para llamarnos sa pochtli. O sea, gente sa más pochli que es comercio. Hay quien no está de acuerdo que ese, la palabra sa sea un antecedente o una, algo que califica A lo mejor igual es adizashida, uh, la lengua que dio origen a las demás variantes, ¿verdad? <risa> eh, bueno, es una suposición, hay que seguir con las investigaciones. Pero bueno, estas lenguas que hablaron nuestros ancestros, esta lengua más bien, que pues, los, los clasificadores le llaman lenguas zapotecas y luego después el zapoteco solo, porque lenguas zapotecas incluye... El chatino, el papabuco y entre otros, pero lengua zapoteca incluye, como ustedes pueden ver en el, en el diagrama a la derecha, tres ramas según Smith en el 2007. Está la rama sol, de que se llama solteco y zapoteco occidental, eh, perdón, zapoteco occidental y el zapoteco medular. En la lengua que nosotros hablamos en, en el rincón está en el zapoteco de la Sierra Norte, en la parte baja donde dice zapoteco de cajonos, luego dice zapoteco de rincón, y más abajo dice zapoteco de chuapan, ¿no? Y ya Rayo nos daba una excelente introducción hace ocho días sobre estas formas, y bueno, eh, a su lado izquierdo ustedes pueden ver que también nosotros los hablantes, ¿no? los hablantes de lenguas reconocemos estas formas de habla, ¿no? reconocemos cuando Ana habla de jajón. reconocemos cuando Amador habla de zavolás, no. reconocemos cuando Nelson habla de zashida, o cuando el profe Neto habla de zaján. de zaján. a muchos no les gusta porque antes lo relacionaban con nalga, pero no tiene que ver con nalga, tiene que ver con la parte baja de la, de la sierra, eh, y que vamos a hablar más adelante. La sierra Norte, por ejemplo, nuestros ancestros o nuestros padres nos enseñaron, por ejemplo, que las lenguas que se hablan cerca de Ixlán es Dizalíaj, porque por la característica que, en cómo ellos eh, tenían las casitas, no tienen li, li, aj, li, aj, dicen cercos, ¿no? De, de alguna manera. Y más abajo, por ejemplo, eh, Santa Catarina, Santa Catarina, Estepeji, es eh, y más y más y la zona de arriba eh, de Tocuilco de, de Marcos Pérez, entre otras, cambia un poco la, la variación y la pronunciación, pero también tenemos el Dizawelab. ¿no? Dizawelab es una lengua que, se, que hablan las albarradas, ¿no? eh, las tres albarradas, las comunidades eh, que tienen como título eh, albarradas. Y también en, en la zona de Dizajun hay una que, donde dicen sobre todo en cajones Dizawelats, ¿no? que dicen Dizawelats Dizaw, o Dizajun, depende de cuál es la adscripción o la identidad que tenga la persona. Algo curioso del Dizashiza, por eso pongo ahí Dizashiza, Dizashan, es que el Dizashiza o lo que eh, llamaban antes Nesicha, no solamente correspondía a esta zona, sino también a la zona de Chuapan y lo que ahora se conoce como el Zapoteco de Yabeo, que, que es una zona más baja. Eh, si ustedes se dan cuenta, el Dizashiza, voy a mostrarle ahorita un mapa más adelante, o ahorita lo retomo, tiene un territorio enorme y que actualmente... Eh, incluye a, a Xochiapan, Santiago Sochiapan en Veracruz. ¿no? Antes pertenecía a Nigromante, luego se independizó para ser municipio. Y en Nigromante, el, la, la lengua que se habla es de Dejun, eh, que es un producto de una migración de entre, entre la zona Yun y la de, la de Choapan es una migración también de la zona Xiza hacia Veracruz. Y tenemos en el caso de Valles, ahí pueden ver algunas, autodenominaciones o nombres que le dan a estas lenguas, por ejemplo, Dijazá, Dijazá o Tiza. Esos son unos ejemplos, hay más. En la Sierra Sur está Disque, Disde, Dizdé, Dialo, dizte y Disde. Y por último, el, el conocido Dijazá, que es el zapoteco del Istmo, que se habla en Tehuantepec, Juchitán, um, toda esa zona de la venta, Unión, uh, Unión Hidalgo, o como dicen ellos, a Rancho, Rancho, Gubiña, Rancho Gubiña, ¿verdad? Porque todo tiene nombre en, en, este, en el estado de Oaxaca. Bueno, entonces, estos, este mapa que ustedes pueden ver aquí es un mapa del territorio de la lengua Sa, Sa, Shiza, Y en la parte baja, que se, no se ve muy bien, traen colores y esas son las variantes que se distribuyen en, en todo el estado de Oaxaca. El Dijazá es el que está... En esta zona donde está señalando mi cursor y, y también en esta zona de eh, pegada a la vía, ¿cómo se, llama? se me olvida este nombre, que está, que colinda con los, con la zona Ayuj. Y nosotros estamos por esta zona, actualmente los que estamos en esta, en este webinar, más esta zona que es Dicharrán y esta es la de Yaveo. Y por acá está, o más arriba, ya está Santiago, Santiago Sochiapa Y si se dan cuenta, como las variantes de Sierra Sur eh, están eh, desplegadas, y no existe una variante de la costa, porque según algunos colegas, como Mario Luna y eh, señalan señalan pues, que pertenecen más a la Sierra Sur, que pues son productos de migración, incluso alguna, algunas lenguas de valles, como sabemos, son migraciones de valles hacia el sur, por eso hay un entendimiento entre ellos, y se podrían agrupar. Y este es el territorio de la lengua de ¿no? como les decía hace un rato, esta es la zona que, eh, que corresponde a la que, en, bueno, más bien a la cual yo, fui, yo visité para poder hacer esta propuesta de escritura. Uh, esta zona hablan un poco distinto porque cambian la entonación y conservan más vocales que nosotros. Por ejemplo, en Yabeo eh, eh, dicen Shizua, ¿no? Y en esta dicen shiza Y en Choapan cambia un poquito, pero nos entendemos. Y en todo el norte del estado de Oaxaca, por ejemplo, ayer o antier que vi eh, una participación de Ana Alonso, le entendí ¿Lo entendí muy bien, ¿no? Y habla de Yajun. Eh, ¿Por qué será? ¿No? Por la convivencia que tenemos, por las diferentes formas... chica que era de Cepiedet y, y según el texto de Michelle Odig eh, se llama Talea y Juquila, los pueblos en la sierra o algo así, eh, habla sobre esta relación de migración que hay de valles hacia, hacia, el, hacia el rincón, ¿no? sobre todo en Tanetze Etzelala y es la zona de Rueyaga como límites um, algo curioso que les voy a platicar más adelante es una variante de, de Temazcalapa hace una especie de co-switching, ¿no? Entre justo lo que hago de repente hablar bizarros ¿es de español y desperté una mañana ahí en, en, el, en el patio de bueno en el, ¿no? en el patio de, de, del municipio porque ahí me dieron donde dormir y empieza el, el que anuncia, ¿no? dicen ah, ver, en el en el o a ver bela bera naga parzo caprecio que es 50 pesos ¿Vale, vale? entonces empieza a cambiar y hay una especie de co-switching en, en esa zona y muy interesante Uh, el Zapoteco, bueno, el, el, el Dizashiza de, de esa comunidad. Y bueno, quiero mostrarles este mapa, uh, como ustedes pueden ver en los recuadros azules, o, y globi, en el círculo azul, Otatitlán, Juquila, Tanetze, San Juan Yaez, Santiago Camutlán, Yatzona, Santa María Temazcalapa. Y también explorar un poco Santo Domingo Roayaga fue parte de mi propuesta para poder realizar esta propuesta de escritura que se está desarrollando actualmente en Talea de Castro, Tanetze, a Yotao me han invitado algunas veces. Eh, tenemos un compromiso todavía con Yalawi, eh, con algunos pueblos de Llobego. Lo curioso es que cuando estaba en Camotlán, eh, ¿no? de, de Asunción, de Llobego, de Reaguí y de Yetzelala, porque de ahí sale la camioneta que te lleva hasta la Chiwizi, que es Ixlan. Entonces, eh, dije, bueno, eh, eso me, me, me da satisfacción porque quiere decir que si hay un entendimiento más claro entre, entre estas eh, agencias, son agencias de Santiago Camotlán. Yo pensaba que Camotlán, por la distancia que tiene, pues iba a estar más viva la lengua, iba a encontrar cosas más interesantes, y no, hay menos hablantes de en esa en ese municipio, y comúnmente usan tonos altos, ¿no? Por ejemplo, Nisa o Shiza, entre otras formas. Por ejemplo, San José Tiltepec y Yaga, Yagavila, que es el que, el que habla aquí nuestro anfitrión. Eh, no tuve la oportunidad de visitar, pues ustedes saben que la maestría son de dos años y pues eh, me gustaría hacer trabajo de campo ahí. aunque Pues como se dan cuenta, hay un entendimiento pues fluido entre nosotros, eso quiere decir que esta lengua está fuertemente... Eh, pues tiene una fuerza sorprendente en la in inteligibilidad. Eh, pero encontré que en estos pueblos donde está girando el cursor, Tanetse, bueno, pero, en Italia, Nelson, sí. este, no sé si este, te refieres a Tiltepec, que está por Josá. Por? Sí, sí, por Josá. Ah, ah, nada más una aclaración, es San Miguel, San Miguel Tiltepec. Ah. Ajá. Sí, este es el mapa de Tomás Ah, está bien, sí, sí, sí el pueblo okay, se llama gracias. San Miguel Ah, Va. ok, es claro. okay. Bueno, nos aclaró que es San Miguel y no es San José Este es el mapa, es una fracción del mapa 22 de, de Thomas Smith Y bueno, lo que les comentaba es que estas comunidades que están en esta zona baja o Otatitlán, Talea, probablemente Temazcalapa, venir pierden muchas vocales a final de palabra, que es lo como se han dado cuenta en mi pronunciación en Didashida, y otras por ejemplo en San Juan Yae, que conservan mucho, mucho las vocales en Santiago Camotlán también en Yatsona está la lengua súper, súper, súper vital eh, por situaciones que ellos han, han optado en, en cerrar eh, no solamente a la gente que no fuera de ahí, ¿no? sino solo ellos, entonces lo interesante estuvo en Santo Domingo, Roayaga, que, es, que podía estar entre un límite eh, dialectal con Dizajún, en este caso con Villalta y con otras comunidades un poco alejadas, pero muy entendibles con Dizajíza, y ellos se reconocen como hablantes de Dizajíza al final.